Yo comencé desde el 5. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y el pueblo dice, hubo en los días de Orodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías que tenía por mujer una Ana, las hijas de Aarón, que eran llamadas Elizabeth, eh, ambos eran justos delante de Dios y conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, por Elizabeth era estéril y ambas eran de edad avanzado. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha al altar y el incienso y al verlo, Zacarías se turbó y temor y apoderó de él y él, de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth tendrá un luz, un hijo y lo llamarás Juan y tendrá gozo y alegría, y muchos se le por su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y él hará volver muchos a los hijos de la Israel, al Señor tu Dios, e irá delante de, de él, del Espíritu y el poder de Elía, para vencer, volver los corazones de los padres, y los para los hijos, y a los desobedientes, a la certitud de los justos, a fin de preparar para que el Señor, un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel le dijo, soy graviel, que estoy delante de la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí que te quedará mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto acontezca. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías que saliera y extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no, vi, no podía hablarle y, le hicieron, y se dieron cuenta que no, había, no podía hablar, visto una visión el templo y que les había hablado por señas. Y le pertenecía y le permanecía mudo. Y cuando cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Dejémoslo hasta ahí y usted siga leyendo más abajo porque sigue todavía la historia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dame la honra y la gloria, Padre, porque tú eres bueno, maravilloso, grande, poroso, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas, mi Dios de los ejércitos, porque tú eres bueno y maravilloso. No hay nadie sobre ti, Padre. Gracias. Pedimos, Dios mío, que sea una vez más, Padre, ayudándome, Dios mío, para poder hacer este trabajo que tú me has puesto, Padre, en mis manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Amén, papá. ¿Pueden sentarse, mis queridos hermanos? En esta yo le voy a pedir que abra su Biblia y la mantenga abierta en ese evangelio para que pueda entender lo que voy a hablar porque es, es, se trata de este, de este capítulo solamente. a ¿Eh? pues leerle algo que yo conseguí acá en el internet, me gustó mucho, se lo quiero traer. Digo, cierto esposo cristiano que no contaba con el apoyo de su esposa para que él dedicara tiempo en sus dones de servicio a la obra de Dios, al platicar con ella, la intentaba convencer para que ella apoye moral y espiritual. Ella respondió y le dijo, ¿qué más ayuda te voy a dar que la que te estoy dando yo ahora mismo? Lo que tengo, te, puedo, te estoy ayudando en el trabajo, con la renta de la casa eh, y quizás no nos alcanza para vivir, por eso estoy tan, trabajando para ayudarte. ¿En qué tema te puedo hacer de ayuda? No es para ti lo que es tu esposa, la cual te estoy... Eh, echando la, la ropa, eh, te estoy ayudando en todo lo que hacer de la casa, en la familia, todo. ¿No es acaso eso para ti algo que tú lo puedas apreciar? ¿Qué ayuda más quiere? Si personalmente te lavo la ropa, si personalmente te hago todo, te sirvo la comida, te hago todo de plancho. Eh, y uno sabe a veces a fondo que es lo que sucede con estos matrimonios. De hecho, pues, la cuestión es que el que ser ayuda idónea en realidad va más allá de ayudar en un lugar. En realidad, eh, la parte, cada quien tiene que aprender a hacer el rol de cada persona el rol del esposo, el rol de la mujer cada uno hace su rol y no quiere decir que pues este, eso, es, eso es decir ayuda idónea eh, cuando yo me casé a mí me corrigieron bien claro cuando me casé me corrigieron porque yo le dije a alguien, me preguntó y me dijo ¿te vas a casar? sí, me voy a casar es que mi mamá es inválida y necesito que me den una manita también, porque la ropa y con algo. Y con... Entonces me dijo, pero eso no es la ayuda idónea. Ah, yo creía que para eso que me ayudaran, yo creía que me estaba gasando. Y me corrigieron y me dijeron, no, eso no es la ayuda idónea. Ese es el error de esa mujer y ese es el error tuyo, hacerle buscar la comida de la casa. En aquellos tiempos, claro, no se trabajaba como ahora, que las dos personas trabajan, sino que damos bien tiempo. Estoy hablando que yo me casé hace 42 años. Usted se imagina que hace 43 años, ¿cómo era las cosas antes? Quizá no se acuerda porque no nació ahí. Pero los que nacieron, pues saben que eran diferentes tiempos. El, a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué entonces ayuda idónea? Si en realidad no es eso. Yo me lo pregunté y me hice una pregunta en mi corazón. Y me pude dar cuenta que cuando hablaba de ayuda idónea en sí, en el ministerio estamos hablando de otra cosa diferente no necesitas tú que yo lave la ropa, yo puedo atender todo, hago todas las cosas que tengo que hacer, pero eso no significa ser idónea. deben ponerle esta, esta historia mejor a ustedes y ustedes juzguen ustedes mismos. Y así, pues entonces, pues, juzgamos la historia y la ponemos en la mano. Eh, al poner la mano a ustedes, ver esta historia, al leerla, para poder traer esa tuve que hacer un exégesis. No sé si ustedes están estudiando, o lo que es un exégesis. Tuve que hacer un exégesis a la palabra y en cada palabra, Punto que yo voy a leer, tuve que buscarle qué era lo que había, o escarbar exactamente. Y déjame explicarle lo que yo entendí. La historia de Elizabeth, como esposa en, la, en, la, en, en consacraría. Un hombre consagrado, aquí lo que vemos aquí, le ayudará a entender más bien la característica de manifestar la, la, lo que era esposa cristiana, o el carácter de cristiano, para, para no perjudicar ni ser indiferente con su esposa con respecto a su ministerio, sino para ser ayuda idónea en lo que usted necesita. Primeramente, vamos a ver las características del mensaje que yo le estoy hablando aquí. Eh, voy a decir, repito, alguna cosa está muy crudita porque en realidad, como eran dos enseñanzas, yo a veces estoy impuesto a a, a desglasarme a de completo con la con la enseñanza, cuando tengo dos al mismo tiempo, entonces tengo que partir la cabeza en dos para poder entonces ponerme en, en contacto con una y ponerme en contacto con otra. Eh, es que nosotros, yo por eso yo, yo soy dedicado a lo que voy a hacer. Entonces cuando me dedico a una cosa, por eso a, ayer le dije a mi hijo, mi hijo, predica el domingo, hijo. Eh, me dijo, qué raro, papi. Y yo, no, es que es que yo estoy partido tan mal que para una sola cosa no no no no no puedo llegar rápido y ir a formar un mensaje mañana para, para el día de mañana no, no, no va conmigo yo tengo que ver el mensaje yo tengo que predicármelo yo mismo tengo que leerlo yo tengo que ver si algo me está hablando tengo que ver si le puede hablar al pueblo y eso es como si soy tan en esa parte tan de esto pues que le dije no tú predicas que tú también eres igual que yo también hace lo mismo no te puedo llamar de un día para otro porque no lo haces sin embargo, yo lo hago, pero simplemente si tengo eso solo nada más. Entonces, déjame dedicarme nada más a ello, porque voy a desglosar y tengo una palabra que me ha chocado mucho y tengo que desglosarla porque son muy profundas. Dice bien claro acá en lo que llamamos, voy a empezar de lo que es el, el capítulo 6 que usted tiene ahí. Eh, ahí hay una palabra que eh, eh, empieza, eh, que en los días después del 5, el Día de Herodes, del rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Y dentro de la, de, de, del sacerdote, la, lo, una, la cosa que me tranca aquí, yo le apunté todo lo, lo que, me, que me ayudaba a mí, a, mí a, a, a a llegar aquí, es que primero que yo encontré fue que cuando la Biblia dice, mire lo que dice, ambos eran justos. Ahí me detuve y dije wow, espérate, aquí hay algo que, que, que, que, hay, que, que hay que mirar bien con detalle. Dice que ambos eran justos. Ambos eran justos, y el objetivo principal en sí es que ambos estaban delante de Dios. La pregunta siempre que nosotros nos vamos a ver es la importancia de esta parte que, que, eh, que a mí me llamó la atención, es simplemente, perdón, cuando la Biblia dice ambos eran justos, wow. ¿Qué voy a buscar yo cuando yo veo que la Biblia le da énfasis a una palabra tan importante como lo que es un hombre justo, no habla simplemente, porque mira, ella no era sacerdotisa, ella era la mujer de un sacerdote, no tenía ni siquiera nada que ver con el ministerio que había ahí, pero a Dios le plació ponerlo aquí, dijeron, ambos eran justos, diciendo, hey, para yo tener un ministerio como el que yo tengo, Necesito a una mujer como la que él necesitaba, sacaría. Imagínate a este hombre que eso era por suerte que lo hacían, muchas veces tiraban cosas para que, una piedra para que tiraran ahí, y de ahí salía y él salió. Imagínate, ellos se ponen, tú puedes poner notar aquí bien claro que cuando eso pasa, es, es para que tú veas lo que la importancia de una mujer, estar delante del Señor, aun cuando no es la pastora de mi iglesia, aun cuando no es la, la el, el evangelista del, del, del lugar, sino Él. Pero cuando uno trata de, de, de visualizar esto, uno dice, ¿qué importancia tan grande es delante de Dios ser la persona que quizás no tiene la pantalla número uno, pero Dios está mirando a la persona?, Realmente tal como lo mira el número uno. O sea que en otra palabra, no hay un número uno, no hay un número dos. Dios le llama aquí ambos, eran míos. Ambos eran justos. Ambos y no tenía nada que ver ella. Ella, no iba, ella nunca podía entrar a ese lugar. Jamás. Como mujer. ¿Qué le importaba a ella decirle, bueno negro, tú eres el que tienes tus asuntos con Dios? yo voy a hacer mi cosa como yo quiera y si andar como quisiera si quiere hacerlo, si ese era su punto pero no era así yo me imagino yo ahora qué lindo es tener una persona idónea a uno, que cuando yo digo en mi casa, oigo y siento de orar y clamar a Dios la mujer también diga yo también siento de orar y clamar a Dios tú sabes lo que va a suceder ahí hermano es una dinámica terrible es un bombardeo grandísimo, es algo que nadie se puede explicar, pero su gloria baja, porque baja en ese lugar, porque hay, una, hay, hay uno que llamamos. si dos se pusieran de acuerdo, entonces algo pasa hermano, llegaríamos lejos, el problema es eso mismo, cuando no son idóneas, y la persona está en un, en un mover, no será que Dios no me va a utilizar a mí, pero nunca va a ser tan fácil para mi vida, como cuando tengo algo idóneo me va a ser más duro más fuerte más, más terrible o sea que la forma que la cual yo voy a pasar en mi casa no va a ser tan fácil porque no voy a tener la aprobancia de alguien no voy a tener la, la cooperación de alguien en mi casa y eso va a, la, a, la, a, la, a, a tardar en lo que yo baje la gloria a mi mismo hogar como cabeza yo santifico a la mujer pero no se queda atrás la mujer porque es la que construye el hogar no hago nada con santificar si no está construido. Entonces, es un conjunto de cosas que tiene que haber ahí para que esto suceda. Y a mí me choca porque dice, ambos eran justos delante de Cristo, delante de Dios. Ambos eran justos, ella era justa. No había ni uno menos, ni uno más. ¿Te das cuenta la diferencia de cuando nosotros estamos en un hogar que tu esposa es solo rencilla y pelea y no es simplemente... Eh, y tú orando en un altar quietecito, pero tú susurro adentro, diciéndole, Señor, ¿por qué no arregla a mi esposa? En vez de pensar en otra cosa, eso es lo que le viene al pensamiento, y, al mismo, y viceversa con el esposo también. Porque es en el ministerio, si una persona es una cosa, Dios necesita que la otra sea la persona que esté dándole su porte para que entonces pueda levantarse como un ministerio gigantesco. Los ministerios gigantescos en el pasado no surgieron con los esposos nada de más. Detrás de cada esposo, y miren bien claro, de todas las esposas que habían anterior, todas ellas eran agravios para la humanidad porque le faltaba un baby para que naciera. Por lo tanto, no eran también bien parecidos delante de la gente. mas Sin embargo, a él no le importó. Sara, esta mujer también, Elizabeth, tampoco estaba con embarazo. ¿Sabe lo que llegara a una vejez? Y todo el mundo mirándole la forma que la miraban en aquellos tiempos. No era fácil tampoco. Sin embargo, me imagino que no. Según lo que el Señor escribe en esta parte, Lucas, que recopila todas las cosas. Se da cuenta y dice: ambos eran justos. La mujer no le importaba de lo que la gente pensaba. Nadie. Solo le importaba lo que Dios quería saber. ¿Se imagina? Y perdona que me salté un poquito. ¿Eh? pero me, me, me prendo cuando veo cosas así. ¿Eh? Yo sé que esto es una enseñanza, pero me... <risa> yo te hago de todo, papa Menos pecar, gracias. Mira, hermano, a veces en las casa de uno, <coughs> en realidad, eh, hay cosas que no son las mismas cuando... Yo no pude nunca haber ido para Centroamérica, Sudamérica y conocer y vivir para toda parte del mundo prediqué este evangelio si mi esposa no es, era compatible en ese esportivo conmigo. ¿Cómo? ¿Tú te imaginas una esposa a, a, de mi pan va? ¿Para El Salvador? ¡Ay, hay un montón de mujeres allí en El Salvador. ¿Y tú vas con qué? ¿Cómo tú vas? ¿Y a dónde tú vas? Oh my God. ¿Y te van a agarrar y te van a, y te van a hacer triste? ¿Ya yo me, me quedé sin esposo ya? No es lo mismo que le digan ve hijo predica que no puedo ir, estoy enferma, pero voy a orar desde aquí para que Dios te bendiga allá donde tú estás. Caramba, cualquiera levanta un montón de obras así. ¿Eh? No es lo mismo que estar detrás de una mujer rencillosa atrás de uno y celosa, pero son, hay, la gente porque debe que Dios es celoso piensa que también los celos de Dios son los mismos que los celos del hombre. te equivocado. <ríe> si fueran celos de Dios estaría bueno, men. Si fueran celos de Dios estaría perfecto. Gracias. Sería perfecto si fueran celos de Dios, pero que mire, como no somos celos de Dios, en realidad son celos carnales. Los celos carnales lo que ocurre es completamente haber cosas donde no, no hay. Entonces, por esa razón, eh, tenemos que tener cuenta qué hace una mujer realmente, verdaderamente, hace lo que hacía en Zacarías. Que aún cuando Dios le reclama lo que estaba haciendo, le dice, mira hijo, eh, se conducía no solamente así mire lo que dice más abajito, y se conducían no dice y y y y, y, Aaron, y como y cómo y llama? y Zacarías y Zacarías se conducía intachablemente no no no no y dice y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor Estamos hablando de todo. Y con eso cogí a ella, porque aunque la Biblia empieza hablando con Zacarías y termina con Elizabeth en un pequeño, pero todo lo que habla es de ambos. Si yo voy a hablar de Zacarías, que era un hombre intachable, tengo que hablar de la mujer porque dice que ambos eran intachables. Entonces, como ambos eran intachables, entonces lo que todo lo que me está hablando de Zacarías, yo lo voy a tomar para la mujer porque ambos están haciendo la misma labor que sí que en este caso es el también lo que dice el Deuteronomio eh, versículo 16, 18 Deuteronomio dice así y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y para que, eh, que entre y tome posesión de la tierra que el Señor juró que daría a tus padres invierte esto a la parte espiritual, Dios tendrá lo mismo. inviértelo completamente y quita la parte material de ahí y dice, wow, si yo hago lo que es justo y bueno como Elizabeth, entonces, ante los ojos de Dios, para que me vaya bien, no importando que tengo tanto tiempo sin tener hijos, como dijo ella, no importando cuánto tiempo la gente me está eh, señalando porque no tengo los hijos que tengo o no me importa que me estén enseñando por año, me estén diciendo cosas, pero si hago la cosa bien hecha, dice la Biblia yo tomaré posesión de la tierra que Dios tiene prometida para mí yo tomaré el lugar que Dios tiene prometido para mi vida, yo tomaré la posesión de ministro, de un verdadero ministro que Dios tiene para mí, siempre ¿por qué? porque tengo una ayuda idónea y completamente, que todo el tiempo está igual que yo, viendo los mismos intereses que yo, aunque yo no soy el ministro, ni soy el que estoy metido dentro de ese lugar, pero mi esposo está ahí, y yo creo que yo también estoy metido junto con él, porque la Biblia dice, creo que somos los dos una sola carne, la palabra usando una sola carne, está hablando de la unidad compuesta, de la misma unidad compuesta, que somos tú, y los esposos, y que somos también la iglesia y Cristo. ¿Cómo es una idea compuesta? Que ustedes son dos cabezas y Dios lo manda que sea una sola. ¿ve? Para que sea una idea compuesta. ¿Cómo somos yo y Cristo? Yo soy una cabeza, y naturalmente, y todos los que están aquí tienen diferentes cabezas, pero solo para hacer una idea compuesta, entonces Dios utiliza la cabeza nuestra y pone la cabeza de Él, y hace uno solo. Por eso cada vez que se refiere al matrimonio en Efesio, no se refiere al matrimonio, sino a la iglesia de Jesucristo. Así como la iglesia también Dios la amó, así mismo ustedes amen a sus esposas. De esa forma, así como la iglesia se sujeta a Cristo, así también ustedes mujeres sujetense a su marido. Ve que es la misma cosa, unidad compuesta, para uno poder apreciar lo que Dios quiere hablar con uno en este lugar. Que decir que ahora no tenemos lo que, dice que en cualquier lugar donde se encontrase, pues Dios tiene en todos lugares, o sea que no es simplemente la ayuda idónea va a ser en el templo, en la iglesia, en lugar, sino en la casa hermano, en los hogares, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, porque eso es lo que hace la ayuda idónea, es mantener el vínculo, el problema más grande que nosotros tenemos es, hermano, que yo creo que es no creerle a Dios. Por eso batallamos, mire, me voy a salir un ratito y voy a arrancar aquí, entre paréntesis, lo voy a poner aquí. El problema nuevo de la iglesia, de lo que es el matrimonio, en esta parte, es la falta de creencia a las Escrituras. Por eso ustedes ven que las mujeres celan demasiado a los maridos. Y viceversa también. ¿Por qué? Por la falta de fe. La gente no sabe que Dios vela por nuestros intereses. Escucha bien lo que dice la palabra. La Biblia dice bien claro que si tú te ocupas de las cosas de Él, Él se ocupará de las cosas tuyas. Cuando yo salgo para afuera del mundo, me voy, yo no estoy pensando que mi mujer se va a ir con otro hombre. Yo estoy pensando que Dios me cuidará mis intereses porque la forma que yo me estoy yendo no es una forma injusta, es justo. Porque estoy haciendo un trabajo, no que yo me dio la gana, que yo me mandó a hacerlo. Son dos cosas muy diferentes. ¿eh? Y eso es la parte del ministerio, saber exactamente. Por eso es que cuando Dios te dice que tú eres justo delante de Él, es que tú sabes mover la balanza en el lugar que precisa ser. Tú no vas a poder hacer algo. A mí me decían los hermanos, hermano, quédese aquí una semana más? Véngase para quedarse dos semanas. No, hermanita, yo me quedo una semana, predico y después, no, que lo voy a enseñar, yo no estoy para que me enseñe a Salvador o a Nicaragua o a Honduras para pasear. Yo vine a hacer un trabajo a este lugar y cuando termine este trabajo me voy. porque yo conozco a Satanás y sobre todo conozco a fautomena ¿Mm? y el problema de nosotros es que yo nosotros mismos creemos que nos conocemos y en verdad no entonces uno tiene que aprender a conocerse bien claro yo no sé decir no, pues yo cogí el pasaje rotundamente para cierto lugar y ya de ahí me tenía que venir obligatoriamente, me obligaba yo a estar otra vez con mi esposa de nuevo ahí estaba una o dos semanas y volvía y me iba y volvía una semana ah, pero te está gastando mucho dinero no importa, Dios suplió todas las cosas ¿por qué te, por qué te atriñes? si Dios te mandó esté por seguro que Dios te va a respaldar de todas las cosas yo nunca pedí un centavo para que nadie me diera para que yo viajara a ningún lado nunca en mi vida jamás todo el tiempo Dios me lo suplió entonces, yo dije, bueno, el día que ya dejé de suplirlo, yo sé que ese día, ahí yo paro. Nunca dejó de suplirlo. Yo siempre decía, siempre, Señor, una semana y regreso a mi hogar. Y mira, yo tenía un taller de mecánica, que aquí la gente lo sabe, por 18 años, ahí en Arlington. Y llegaba yo al taller, y el mismo pastor, mi pastor Roger Verley, que me decía, pero hijo, tú, ¿por qué te vas y dejes eso solo? Yo, hay, una, hay algo que yo no te puedo explicar, es algo que solamente yo y Dios teníamos, un trato. Yo le decía, aquí me pueden si quieren robarte lo que la gana, a mí no me importa. Yo me había completamente hecho en mi persona que no me interesaba nada de lo que pasara ahí, totalmente. Y déjeme decirle que gracias a Dios cuando más me iba para lugares a predicar y a venir, cuando yo venía, los hermanitos me tenían una bolsa de dinero más grande que cuando yo estaba. Y más me decía, hermano Lanza, me decía, pastor, váyase a predicar, porque cuando usted está aquí no viene no nadie. Yo le cogí en serio la cosa, me iba a predicar. Entonces, cuando ya venía, yo decía, ve que te lo dije, que cuando, tú, cuando tú, tú te vas ahora mismo y enseguida vienen los clientes, diciéndote bien claro que tú no tienes que estar aquí, eso se va a que nosotros trabajamos aquí. Por muchos años hicieron eso ellos, se graduaron hasta de mecánico muchos de ellos, hoy en día están trabajando ahora mismo, ahora mismo en diferentes clases de cosas, estaba más guerra también aquel tiempo, aquel estaba por en otra era mi enemigo porque estaba en otro lugar, eh, y cada uno de ellos, pero gracias a Dios hermano, hay que aprender a, a darle a Dios lo que es de Él. La ayuda idónea tiene que aprender claramente que los celos los tienen que dejar a un lado. Y no le quito. Te dice, bueno, y, y los celos ¿no Hermano, los celos, puedes tener celos sobre tus hijos, que no te lo vayan a tumbar, que no te lo vayan a hacer, te puedes tener celos sobre las cosas que tú tienes. Tú tienes que saber bien claro hasta dónde llegan los celos y hasta dónde llegan los celos diabólicos para que tenga una, una, una pequeña este, eh, eh, balance y sea justo en lo que está haciendo. Nadie diga aquí ahora mismo que ve a su esposo ahora mismo besándose con una mujer aquí ahí y le diga, a mí no me da celo. ¿Y eso qué es? ¿De la luna tú eres qué? No, porque ya te está pasando de otro lado. Los celos diabólicos son aquellos que tú no ves nada y lo haces como si son, son aquellos que tú persigues a tu marido día y noche, sin saber que tiene una mujer escondida, simplemente empiezas a buscarla donde no están, te vuelve loca, te vuelve como, este, yo digo loco, loco también porque son los dos iguales, y se vuelve uno como si fuera que está buscando como eh, espionaje, y no hay nada, eso es lo que pasa, esos celos son, los celos esos son diabólicos, por lo tanto, la Biblia nos habla de una mujer idónea, una mujer cuidadosa como era esta mujer que sabía claramente que esa característica era la mujer cuidadosa de su vida. Andaban irreprensibles, dice la Biblia, Irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran cuidadosos completo, hermana linda. La Biblia nos habla bien claro que el cuidado más lindo que tú tengas de la palabra hace que tu esposo también se vea bien. Todo lo que tú hagas a favor del evangelio, si el ministerio se puede crecer, ¿qué forma? Cuando hay una mujer fuerte, vigorosa en el Señor Jesucristo, óigame, que se vea, que se note que las hijos están ahí con ella, pero al mismo tiempo sabiendo que el esposo le da el lugar, no teme en nada. Tú eres una mujer segura, la mujer segura que sabe lo que tiene en su casa, en su hogar. Y cuando yo hablo de mujer segura estoy hablando de mujer irreprensible que nadie la puede reprender por nada lo que hace. Mujer que todos los mandamientos los lleva firme. Eso hace una mujer segura. ¿Qué hace una mujer segura? Segura de lo que tiene. ¿A quién tiene primero? A Dios por delante. El problema es que la mayoría de nosotros todo es bajo vista y no bajo espiritual. Y cuando tú dejes de hacer esto, con una mujer victoriosa de tu marido, si es que hay alguna aquí que sea marido de, de ministro, pues automáticamente eso queda pregnado en la vida tuya. Porque el trabajo de él va a salir eficiente. Él podrá entrar a la oficina, poner unas personas ahí. Yo, claro, no entro con nadie sola. Eso me lo enseñó Roger Vélez, mi pastor aquí. No entre con nadie solo en un lugar y yo eso lo llevé hasta allá y dije no entro con nadie solo en ningún lugar siempre entro con alguien completamente que esté la persona ahí o alguien más adicional y yo lo digo todavía lo sigo insistiendo pero aún así con todo eso tú sabes lo, lo, las llamadas que me hacen a mí por teléfono a diario ¿sabes cuántas mujeres me llaman a mí? te imaginas una mujer que fuera eh, eh, de esas mujeres este, eh, yo no, no quiero decir más nada porque puede funder también pero vamos a decirlo en términos cristianos: que no fueran cuidadosas, hermano. Mira que no son cuidadosas por el evangelio. Y empezaran ahí: ¿Con quién tú hablas? Y la que está hablando aquí atrás: ¡Ay, es el esposo tuyo! ¡Ay, perdón, dile que soy yo, fulano de tal! ¿Tú se imaginas ya dónde estuviera esa esa señora? ¿Me va a volver a hablar a mí si tiene un problema? Jamás. No va a hacerlo, está buscando a su pastor. Porque piensa que su pastor es espiritual, que no es un carnal para estar haciéndole cosas en, lo, en los teléfonos, poca vergüenza. No, está buscando un pastor que le pueda resolver su problema, dificultades. Por para eso yo no le voy a decir, vete vete con mi esposa porque yo no puedo atenderte. Ella, mi esposa, no es el pastor, soy yo el pastor. Ella me tiene que respaldar para después que me respalde. Entonces yo le digo, mira, hay cosas de mujeres, yo quiero que te vaya con ella para que te diga esas cosas de mujeres porque yo no te la puedo contestar porque son cosas de mujeres ya la cosa cambia pero ya yo tengo el respaldo de mi esposa y yo sé que le va a contestar las cosas que tiene que contestarle pero imagínate con esas cosas que llega fulano y llega a mi casa está el pastor de la iglesia no pero estoy yo aquí dime que tú quieres uy eso es demasiado hijo eso no ayuda idónea no para el ministerio ni para el esposo tampoco para ninguno de los dos son ayudidonia eso no sirve porque no, no, no se ha encontrado que Dios tiene el poder hasta para cerrar la boca a cualquier león que se meta si es que tú crees en Dios yo le he enseñado a mi esposa que creer en Dios es más que ponerme un detective detrás de mí porque el detective a la larga cuando yo me dé cuenta que está ahí me le voy a fugar como quiera enseguida que me dé cuenta me le voy a ir pero no me lo puedo ir a ningún lado ante Dios. Delante de la presencia de Dios no te puedes esconder en ninguna parte. Por lo tanto, yo le digo, mira, el mejor detective que tú me puedes poner, méteme el detective número uno de la, que es Jesucristo. Mientras anda conmigo, cuando tú me veas que no ande conmigo, siéntame en esa silla. y Dime, papito, te, te encuentro mal. Está obrando mal. Siéntame ahí. Para eso me ayude, Donia. Para que me siente, para que me corrija ya cuando yo predico, me dice, papito, aquí dijiste esta palabra. Los salvadoreños no les gustan que digan esta palabra. ¿Ah? Así que no la diga, papito, porque después te va, van a reírse ahí. Y yo no quiero que se ríen de usted, porque usted es mi amor. ¿Mm? Y yo trato de buscar las palabras para no volver. Y mira que yo estuve en El Salvador mucho tiempo para eso mismo, para aprendiendo. Que conozco a El Salvador, Nicaragua, todos los países, para eso mismo, porque yo sabía que ahora viene a entender por qué Dios me mandó para estos países porque había muchas lenguas que hoy estoy ahora mismo tengo más de 300 salvadoreños allí en esa iglesia y son más salvadoreños que otra cosa así que sí que imagínense si no entendieron esa gente un caribeño como yo que no puede entender esa gente allí me metería en problema y más como soy yo que hablo medio disparateado así de un solo pues entonces tenía que tener mi ayuda, que aquella no puede mucho, ella está inválida, todo el tiempo está en, con dolor de, de su espalda. Y mira que yo tengo también cinco tornillos, yo también, sí, el sí, también. Estamos, somos como acá, los dos ahora. Pero con todo y eso, ella empezó primero con su enfermedad y yo le digo, no te preocupes, mamita, de lo único que quiero que me ayude es, trata de verme cómo yo actúo. Si hablo algo raro, que, ah, llámame la atención para que tú me corrijas para que yo pueda entonces verdaderamente ser de gran bendición al pueblo y no de, de que le caiga mal después y si usted me oye hablar cosas mal mi esposa no está aquí para corregirme corrija con usted también esa es la segunda característica hermano voy rapidito porque quiero terminar con usted antes que ustedes terminen conmigo es notorio que, sin, que ella sin ser sacerdote hermano como yo le dije no dijo a su esposo Zacarías en realidad que eso podía hacerlo por el sí mismo mas sin embargo ser cuidadoso y obedecer no corresponde simplemente al varón como a nada más, sino que Dios aplaude a que la mujer lo haga también la que pasa es el punto clave aquí está que se considere la mujer como la constructora del edificio ¿sabías tú que el hombre no construye nada en la casa? pero a veces no lo sabemos no construye nada en la casa. Pero la pregunta que tú te vas a hacer, Pastor Fausto, ¿y qué es lo que yo construyo como mujer? ¿Qué es lo que yo construyo? Mira, llévalo primero a la parte material para que sepa lo que tú estás hablando. Haz una casa, construyela para que el rey cuando llegue se meta en la casa y repose. Ese soy yo. Y me meto en su casa y digo, ¡wow! Gracias por mi amor que me dio un hogar. Ella fue la que me puso este hermoso techo para que no me moje. Para que no, y, y usted piensa lo contrario, yo le pago la casa, yo soy que le puso el techo a la mujer, yo fui que hice esto, porque usted lo está viendo en la forma diferente. Pero si lo ve en la, en la, en la, en la parábola que Dios está hablando, materializando las cosas para que tú lo veas espiritual, entonces tú dices, wow, Dios me está mandando a una mujer que construya el lugar donde yo voy a reposar. Entonces tú entenderás más rápido todavía. Ah, pues entonces, tú eres la que va a ser, escucha mujer, tú eres la que va a hacer que el sueño de ese hombre sea placentero. ¿Cómo es, es posible que si tú eres la mujer que construye, va a estar allí negro? ¿Y dónde tú hoy? Y el muchacho está loco por dormir porque no puede ay niña no me despierte mira hija habla conmigo que te estoy diciendo mira yo te vi yo creo que tú no estabas en tu trabajo yo llamé cuatro veces a tu trabajo y tú no estabas en tu trabajo yo creo que tú estabas haciendo las cosas mal hechas y yo creo que y empieza por ahí hasta lo duerme de tantas cosas ¿eh? tú no me entendiste lo primero que yo dije tú construye el lugar del esposo tú le das un hogar a ese esposo Déjame explicarte la parte espiritual que yo sé que no entendiste, pero que me está hablando con una carita como que no entendiste nada. Simplemente cuando tú estás formando ese lecho de ahí, tú eres la que hace todo eso para que él se encuentre bien. Cuando un esposo tiene algo que, óigame que usted le haga todo, no es que sea su esclava. Es que sea su ayuda idónea. Es que se sujete. Mira, hay dos cosas entre esclava y sujeción. Hay dos cosas muy diferentes. La gente piensa que porque le diga, mira, mujer, tráeme agua. Mujer, tráeme leche, eh, la pupusa. Mujer, tráeme la, la tortilla. Mujer, tráeme esto. El agua está a dos distancias de aquí a ahí. Pásame el agua, mujer. Yo estaba en una casa y le vi que la, el Señor le dijo, mujer, dame agua. Y yo hice así. Y él me dijo, ¿qué te hace, pastor? No, estoy midiendo la mano a ver si me llega, porque yo creo que a ti también te llega, ¿verdad? Es que el vaso está hace rato ahí en el mismo sitio. Yo veo que a mí me llega y a ti te llega. ¿Por qué tú no coges el agua tú, papi? Con amor, ¿no? Con amor. Pero con amor. Coge esa agua. Pero riéndome lo dije, ¿no? Para que no lo cogieran tan, tan en serio. Muchacho, coge esa agüita tan rica que está, pero con tu mano es mejor. Falta, falta, nada más que tener escuchar en la boca. Esa mujer tremenda, ¿verdad? Yo voy a comprar una de esas también. No, pero que, no, no, no pastores, que nosotros estamos acostumbrados, eso no es costumbre, papi, eso es mañocería. Ninguna costumbre. No venga con costumbre, con las la malas costumbres, corrompe las buenas también. Así que mejor es que realmente tú coges esa agua, hijo, y si es posible, no permita que ella la ponga, vete tú y búscale agua a ella ya que te construyó el nido, hijo, porque tú la vas a santificar ahora. ¿Sabes lo que significa santificarla? Hacerla una santa. Y hacerla una santa es rendirle la pleitesía que merece esa mujer. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Ah? Pues busquen la palabra en el griego para que ustedes se den cuenta cómo es. Es que la gente no está pendiente a la palabra de Dios. Simplemente ella es, son como león y leona. La leona es que es la que busca la carne, hijo, Para su rey. Ella es la que hace todo. Pero cuando se tiene que enfrentar al todo, ella santifica el león, santifica a la mujer, porque no permite que le pase nada a ella. ¿Eh? Dios lo hace en esa forma para que tú te des cuenta que hasta los animales hay cosas mejores que los humanos. ¿eh? Nosotros tenemos tantas dificultades para poder proceder esa parte y por eso llamamos a la mujer. ¡tiene que sujetarte a mí! ¿Ah? No, no, no, ella tiene que sujetarte a ti, tú no la sujetas a ella. Ella está sujetada a ti. No tú la vienes y le pones el brazo y la pones aquí. Eso no es una sujeción. Ella se sujeta. Que sí, que entonces ella busca los lugares precisos para mantener el orden, que es el rol de la mujer como ayuda idónea, para hacerlo, para que su marido se encuentre bien. Para que cuando él predique, entonces pueda predicar con dulzura, hermano. Porque un hombre aquí ministrando agrio se ve feo, papá. ¿Ah? Un hombre ministrando así como con medios raros, así. ¿Ah? Y, y cuando le toque hablar de la mujer ay Dios cómo levanta la mujer ay Dios y cómo digo de la mujer si la mía es un ay Dios de la gloria imagínate estuvo hablando de esa cosa y cuando viene a ver la mujer hermano la mujer, la mujer, la mujer la mujer es bonita hermano la mujer es linda no va a pasar de ahí porque no se atreve porque todo lo que sale se le ha usado en su contra Sí. todo lo que he usado en su contra porque entonces va a tener que comerse todo lo que no quiere. ¿Ah? Eso es lo que pasa cuando hay gente igual es irreprensible, hermanito. Usted es irreprensible y le ayudará a su esposa a ponerse aquí, en este altar, a decir cosas. Por eso yo me gusta traer a mi esposa cuando yo predico en todo lugar que yo voy. Yo la llevo, porque yo no tengo temor ninguno, porque ella me diga algo, porque lo que voy a hablarle es lo que en realidad somos nosotros. ¿Eh? ella sabe que cuando yo, ella está todo el tiempo en mi culto, ella, ella no quiere ni que nadie predique en mi iglesia, ella quiere que yo predique, para que tú veas cómo es, algunas esposas que no quieren que yo, no, no, me predique tú. no, no, estoy harto de verte ya, lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y, lo mismo. y no hace nada en la casa, ¿Ah? eso, ya fa, eso, eso está mal, ¿por qué? porque entonces nosotros tengamos que saber, primero que nada, santificar a esta mujer, para que yo la pueda entonces tener como que ella me pueda, ya que, ya que me construyó mi hogar y yo la voy a santificar, la voy a presentar a ella como algo que no me tengo que avergonzar de ninguna forma. Y no importa cuán gordita se ponga ni cuán flaca era, a mí no me va a importar porque yo tengo la, la, la mujer que yo escogí, la escogí con 116 libras ¿ah? y ahora tiene 190 libras, pues no te preocupes, eso es un piropo. Porque así la amo más que nada en mi vida. Y eso es la diferencia. Que cuando tú no aprecias lo que una mujer es en tu camino, enseguida pasan dos años y ya la quiere votar. Es porque la mujer tampoco ha sabido construir en ese hogar. Y al no saber construir, por esa misma razón pasan todas estas cosas. Hermano, aprendamos a construir y hermana, emprendamos a ser constructora completa, para que ese esposo sea un santificador completo, que pueda santificar ese hogar. Ya estoy terminando casi de aquí a tres horas, pero voy a terminar ya mismo. Voy a brincar un ratito, voy a brincar. La tercera característica, hermano, ya estoy terminando, son cuatro, cinco características, pero voy a terminar rápido. Su servicio tiene que ser alegre. Se puede observar que ni ella ni su esposo eran selectivos al obedecer. Eran selectivos al obedecer en sí por conveniencia. O sea que en otra palabra, ellos no elegían. En realidad, sí. si porque ella estaba, no sé, dice la Biblia aquí que no había amargamiento en ella. Cuando la Biblia dice irreprensible, y dice que ambos eran justos yo deduzco automáticamente y nadie me lo puede quitar de ahí que no era amargado porque un hombre justo y irreprensible no puede ser amargado es contraste completamente que si como tú no vas a sentir el amargamiento con que la gente te esté diciendo a ti no tiene hijo eso quiere decir que eres maldita porque eso es lo que quería decir en aquel tiempo eres maldita no no, no tiene hijo hoy oh, eso sí es feo tú eres bien ah eso ni, no tiene parte con Dios porque la mujer se va perdiendo hijo hello ¿Tú sabes lo que tú el tiempo con tantos años haciendo eso? ¿Tú crees que no te va, no te va a dar tristeza? ¿Tú crees que no te va a dar problema eso en tu vida personal? ¡Claro que sí! Que va a dar problema. Pero mire lo que Dios habla de ello. Dice que no, era irreprensible. Dice que, sí, que estaba contenta, alegre. Con todos los problemas que tenía encima, todavía había alegría. Óigame linda, porque está aquí en estos momentos. No importa los problemas que usted tenga como mujer, cuando Cristo está ahí en la puerta contigo, que está contigo, la alegría se tiene que notar en tu cara, hija. Tiene que verse en tu rostro. Tiene que reflejarlo en la demás persona. No puede venir con una cara amargada de tu casa porque eso hace ver mal al ministro que tú tienes. Porque eso es lo que hace. Como si uno estuviera maltratando a la mujer porque hay mujeres que van en la casa Mira, hermano no me está preguntando eso porque en todas las iglesias hay de estas mujeres van así y solo es para que le quieran que le pregunten solo es para que le pregunten no es simplemente porque ella se pone triste no ella, ella hace su papel bien importante hermano ¿qué tiene ay hermana, entonces supiera no le puedo contar ahora porque no tenemos tiempo, si tenemos tiempo, sí, Llega, lléguese a mi casa, ay Dios, ¿para qué fue eso? Ahí empieza, coja el reloj que tiene dos horas y no ha parado todavía, mi esposo es así, mi esposo es así, mi esposo aquí así, mi esposo no hace esto, mi esposo no hace esto, mi esposo allí, mi esposo acá, bueno y saca la lista así de grande y baja a su esposo del púlpito de un solo, ¿Cómo tú crees que se va a sentir cuando empiece a regar la bola esa? Por todos lados. Cuando ese hombre se ponga a predicar aquí. ¿Qué tú crees que va a pasar? Nadie le va a creer. Nadie le va a creer. Y después tú dices: Mira, tu esposo es evangelista. Sí, evangelista. Sí, sí, sí. Él es ministro. Sí, sí, sí. Pero no en mi casa, la más que afuera. ¡Ey! aunque sea como sea a tu trabajo si es que quiere verdaderamente a tu esposo a tu trabajo porque posiblemente él se sienta en la que tú te estás sintiendo porque ya no tiene sosiego porque tú lo que contaste fue tu lista grande pero no, te, no, no le he dicho al hombre que le cuente la tuya porque posiblemente la tuya es más grande que la de él también quizás la tuya es uh, que cuando llega a la casa pues es un montón de cosas que, que su esposa le encuentran grajosa en la casa que no se limpia que no lava que no hace esto que no, que todo está tirado que todo está allá abajo y por eso se siente él que ya no cae ni dónde está ni, ni un rincón para orar tiene porque es un ropero por todos lados no puede invitar a la gente a la casa porque todo está sucio y él está desesperado ya que cuando entra a la casa, lo primero que en vez de hacer las cosas diferente, lo primero que entra dice, buenas noches, buenos días, me voy a costar dormir. ¿Mm? Porque no quiere fallarle a Dios, pero ya le está fallando. ¿Eh? No le quiere fallar, pero ya lo está haciendo. Tú lo estás haciendo fallar. Tú eres pide de tropiezo en ese momento. Y ese es el problema, mi hermano. Tratemos de buscar la forma de ser. Ambos, completamente irreprensible. Ambos que no podemos tener nada contra la persona para que este ministerio pueda llegar arriba. De lo contrario, no vamos a poder levantarnos como ministerio. El hombre no va a poder levantar su mano en alto y poder predicar, porque cuando está mirando, la está mirando la doña desde acá y es predicando. Y dice: Ahorita va a decirme algo cuando llegue a la casa. Con el mensaje en la boca y pensando lo que está pasando. No se va a concentrar, hermano. Y como usted me está mirando mal, yo voy a brincar ya. Salmo 128 nos dice: Dichoso todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Dichoso todo lo que temen, dichoso. Gálatas 1:10 dice: ¿Qué busco con esto yo? Ganarme la aprobación humana de, o la aprobación de Dios piensa que procuro guardar, agradar yo a los demás o buscar agradar a otro o no sería siervo de Cristo. Te pregunto, ¿a quién tú tratas de agradar? Pregúntate, ¿a quién tú tratas de agradar? No, porque los gustos son para mi marido, dice es la palabra, pero yo agrado a mi marido. No te preguntes eso. No te pregunté en sí como mujer a ti. Son dos preguntas en una. Como mujer, tú agradas a tu marido. Santiago, este Pedro lo dice claramente, que los asuntos son para él cuando te casas. ¿Eh? Entonces quiere decir que la mitad del asunto son para él cuando te casas. Pero estoy preguntando como mujer idónea, ¿a quién trata de agradar? A Dios, ¿verdad que sí? Porque si trata de agradar al hombre en la parte, en la parte espiritual, está perdida porque si al hombre le encanta a esos hombres que le gusta que la mujer vista desordenado pues así mismo va a salir tú como a mi hombre le gusta yo también hago lo mismo ah sí te va a perder es que tú me dijiste que yo tengo que agradar a mi esposo está hablando de dos cosas diferentes tú eres esposa de él y el esposo de tuyo pero tú eres esposo de Cristo no se te olvide son dos papeles. Y hasta que no ponga los dos papeles en su lugar, tiene que aprenderlo a poner. El papel de esposa en la tierra es uno. Es para que aprendas cómo corregirte con tu esposo, para que sepa cómo conducirte en la parte espiritual con Dios. Ahora, ¿cómo tú agrada a tu esposo. ¿Lo agrada? Ok. En esa parte, él está, tiene que estar mal, porque la única forma que esté bien, nunca te va a mandar poner cosas feas. Sí, es que entonces, es por esa razón que aquí en este caso, te pide que tú sea para Dios. El agrado sea totalmente para Dios. Para que Dios te bendiga. Para que Dios tome conciencia en ti. Para que tú seas sierva de Cristo. Eso es Gálatas 1.10 1, que dice eso. Dice aquí en este lugar, en Juan 3.22, no está no en es el lugar él. Pues voy a traerte algo que te pique bien duro. Espérate. Mira hermano. Esto nos ayuda a entender a nosotros profundamente la pasión con la que primeramente el esposo era dedicado a servirle a Dios, la pasión de él. Eh, si usted corre más adelantito de la palabra, dice que Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado de su grupo y conforme a la costumbre, con sorteo que se hacía para quemar incienso, note claramente una de las particularidades grandemente que pasó ahí fue que no le creyó completamente a Dios cuando le mandaron el mensaje miren la diferencia entre Zacarías y Elizabeth dos cosas muy diferentes él no le cree pero Elizabeth sí le cree ambos eran justos, irreprensibles pero en muchas veces aunque tú seas justo es irreprensible te puede faltar la fe ¿Ve? y te lo prueba la palabra misma que te le faltó la fe a Zacarías preguntándole cómo, cómo puede ser yo soy viejo ya ya yo no puedo mi esposa también es vieja no me creíste será mudo entonces pero cuando fue en Elizabeth le dijo bienaventurado soy dale ya está lo único que le dijo la verdad soy vieja ¿por qué no lo corrigió también a él? tú dices mmm, pero si yo soy vieja ya no lo gusto de, de mujer de hombre, ya no están en mí ¿cómo voy a hacer eso entonces? ¿por qué a ella no le dijo no te creíste? una sola cosa ella no procrea es él el que lo hace. Él tenía que creerle a Dios. Ella está correcta. Ella no procrea. Ella está correcta en decir, no tengo gusto de... Hombre, ¿cómo va a ser eso? A menos que tú no arregles a aquel hombre. ¿Ves? ¿Eh? Pero a este Zacarías, el Señor le dijo, tu mujer va a dar luz un hijo. Tenía que creerle lo que le estaba diciendo. Pero a ella... No lo dijo porque ella sí tenía razón en hacerlo, porque ella no tiene cómo hacerlo. Él sí tiene cómo hacerlo. Ella no tiene cómo hacerlo. Y es la diferencia que hay entre ambas personas. Sin embargo, ella le creyó completo y dijo, tu sierva sea lo que sea. Mira lo que más adelantito, para que termine con ustedes, antes que ustedes terminen conmigo, mi hermano. En 2 Timoteo 2.2, Dios requiere que de una esposa que... Sea su ayuda idónea Dice bien claro, perdón En esta 4.1 Por lo demás hermano Os rogamos que os soltamos en el Señor Jesucristo Que no, que como habéis recibido de nosotros Instrucciones acerca de la manera como debe andar Y agradar a Dios Y como ha hecho y ya andáis Así abunde en ello más y más En otra palabra Tiene que hablar cosas completamente en la vida real tuya que abunde en tu vida que sepa cómo agrada a Dios en tu caminar que no te canse hija aunque pase lo que pase no te estoy diciendo que uno no cansa se cansa todo el mundo pero Dios te dice yo soy tu ayudador yo soy el que estoy aquí yo sé que estoy de la fortaleza déjalo que la abre déjalo que la, que la tuve y si tú haces esto mira hay muchas cosas que nosotros podemos defender cuando una mujer se levanta firme en el evangelio y empieza a buscar y agradar a Dios de la manera posible. Óigame, ese nido donde Él llega, ese es el nido donde Él ora, es donde coge fuerza y fortaleza. Tú eres su ayuda, tú eres su por de Él, tú eres el que mantiene ese lugar. Él no es el que construye, vuelve y se repite otra vez. Construyamos nosotros, en ese nido bien importante. Aunque Él venga tareado con el trabajo, aunque tú te teas trabajadora también y trabajes también. Tú eres diferente completamente, hermana. Mira, hermanita, tú puedes hacer las cinco cosas a la misma vez. Nosotros no. Somos inútiles en muchas cosas. ¿Verdad que sí? Pero, pero déjame que yo lo diga, no tú. ¿ve? Somos inútiles, hermano, en muchas cosas. No podemos hacer lo que ya hacen. Pues deja entonces trabajo. Ahora, varones que están aquí, hijo lindo. Chicos de hermano. No sea tan tampoco tan matador. Ayúdale a tu esposa, hijo. Porque no es posible que que tengan. Que la Biblia dice: sujétate a tu marido. Pero se te olvidó una cosa muy importante. ¿eh? Que la mujer no va, no se la pidió la mujer, fíjate. Nunca Dios ha dicho: mujer, ama a tu esposo. ¿Verdad que no ¿Qué dice así? Nunca. Ah. ¿Qué cosa, verdad? ¿Por qué se la dice al hombre, hermano? ¿Ah? Y no se la dice a ustedes. Ustedes tienen muchas cualidades que no tenemos nosotros. Y entre esas cualidades, una de ellas es el amor. Ustedes no se comparan a ninguna. Dios compara el amor suyo a la madre, no al del padre, fíjate qué cosa porque sabe claramente que ustedes saben amar de verdad cuando aman, aman los hombres no son así y perdone que lo descubra hombres que están aquí ah ya lo sabía ya no son así no son así hermano ¿Por qué usted cree que la mujer los hombres son los que tienen los arenes de mujeres ¿Ah? y no existe casi una mujer con arenes de hombre. no se presta para eso no hay para eso y este es el punto que el Señor le dice, hey, amad a sus esposas, así como Dios amó a la iglesia. Entrégate por ella, así como yo me entregué por la iglesia. ¿Eh? El amor tuyo, varón que está aquí, tiene que ser entregado. No es ficticio algo entrega, de entrega, algo que, que la ame de verdad. Caramba, si la ve con ese coche tan grande. ¿Cómo un rayo tú piensas que la mujer empuja ese coche? Empújalo tú, hombre. No es el vaso frágil que tú estás hablando. No, ni tan frágil que es, que si me una galleta, no te preocupes. Es frágil como quiera, tú no puedes hacer fuerza con ella. Por más pequeño que tú seas, tú tienes más fuerza que ella. Punto. Aunque tú a la mujer. No importa a veces nosotros tengamos la culpa por eso mismo porque no sabemos mi esposa te enferma le dijo siempre te enferma y tiene, por no lavar trate yo, si yo pudiera una una correr en ese momento y pegársela se la pego hermano si me dan el permiso se la doy porque hay hombres que merecen fuerte todavía porque la verdad es que a veces nosotros vemos a las mujeres ahí afanadas completo y como nos criaron en nuestra vida antes decían no los hombres nunca se pueden meter a la cocina pero llegan aquí y son cocineros. miren eso no se puede meter a la cocina y llegan aquí a cocinar y allá en su propio país están viendo que los pies son morones pero no pueden meterse a la cocina de la mujer tú lo eres un listo y te quiere aprovechar ¿ah? de la maestría de la hombría y te falta el ombligo todavía tiene que aprender bien claro que en la unidad nosotros el ego o el machismo lo traemos todo el hombre que nació Eso, es países lo desarrollan más por la forma en que te crían pero todo hombre tiene un otro ego por dentro enorme y es lo que el Señor quiere que tú debaje sacar el ego para que entonces pueda amar a tu esposa sacar el ego para que sepa que te entregues por ella o bueno Ustedes saben que lo que es entregarse, ¿verdad que sí? Usted fue novio, pues sabe lo que es entregarse. Los hombres se entregan completo. Y aunque tú le digas no vaya para ahí que hay 100 hombres con pistola, no le importa. Está tan entregado que más ahí se mete. ¿Eh? Eso es entregarse. A lo mismo cuando está casado, hijo. A lo mismo, no, ahora se está quemando la casa y dice, ahí mira a ver cómo puedes salir tú. Entrégate a tu esposa y verás la diferencia en realidad. Ella no era sacerdotisa, hermano, y ya me pasé de tiempo. La última, la humildad. Lucas habla en el capítulo 5, cuando Orón dice bien claro, en el versículo 5 está aquí puesto, dice claramente, Hubo en los días de Orode en Judea un sacerdote llamado Zacarías del grupo que había y tenía una mujer, una hija, escuche bien, una hija de Aarón, que se llamaba Elizabeth. En otra palabra, Elizabeth no era cualquier cosa. Venía de una familia muy distinguida, demasiado distinguida y noten para yo no coger ya esto y dejarlo ahí quieto porque ya para no pasarme del tiempo porque ya es mucho ya creo que lo cansé a ustedes mire la humildad de esta mujer es tan grande déjenme ponerle a la otra parte de aquí con, con la doña Elizabeth ajá vamos a ponerla dos juntas para yo ponérselo aquí mejor sin tener que ir porque si me voy ahí falta mucho tiempo mire la humildad de ella, siendo la mujer con una, de esto, un linaje bastante fuerte, se cuenta que allá se medían por linaje, el linaje de ella era de servicio a Dios, era muy respetable, bien, sin embargo, noten que la Biblia dice claramente que María llegó a visitarla, ahí más para abajito da, María llega a visitarla después de dos meses que estuvo con ella allí Voy a visitarla cuando tenía dos meses Cuando llega al lugar Noten claramente que ella le dice ¿Quién soy yo Para que la mamá Del hijo más grande del mundo Venga a visitarme a mí Cuando Elizabeth Es la mayor Y del linaje que es Y no María Pero se humilla y se ve humillada. Y eso es lo que a Dios le agradó de, de Elizabeth. Que se humilló y se supo humillar cuando tenía que hacerlo. No le dijo, no entra muchachita que era una niña pequeña. entra entra, no te preocupes. No, sino ¿quién soy yo para que tú como persona entre aquí a mi casa? Es un privilegio que tú me estás dando a mí. Es un privilegio que tú me estás dando de que el Hijo que de, de Dios, en la mujer que Dios escogió, la llamó demasiado grande, la levantó tan grande, más que al que tenía dentro, por decirle bien claro, que el que llevaba dentro era superior todavía. ¿Cómo no se va a sentir bien cualquier persona en esa condición? Y dice la palabra que al momento brincó y fue lleno del Espíritu Santo su hijo que tenía también dentro de su barriga. ¿Sabe lo que hizo Dios, Señor? Doble strike En otras palabras Te humillaste, te bendigo Te humilla Yo te voy a bendecir ahora Por cuanto ahora lleve ese muchacho Que estás ahí La cual bendecirá el camino Del que van a hacer en este lugar Ve la importancia hermano, de En realidad de hacer las cosas Bien hechas como mujer Ve la importancia De tener ahora mismo donde toda mujer ahora mismo, como dijo María, ahora todo el mundo me llenará bendita en, en toda nación del mundo. Y es cierto, hasta el sol de hoy seguirá siendo bendita. Es cuando la mujer sabe humillarse en verdad y reconoce su lugar para que haga las cosas. Yo lo único que te quiero soltar hoy en el día de hoy es eso, hermano. Este cuadro que tú viste aquí, yo no he terminado, no voy a terminar tampoco, déjame dejarlo ahí. Yo es lo que quiero que tú este, eso mismo, te vayas a tu casa y lo leas así como yo estaba leyéndolo, así. Y busque cada punto y póntelo en tu corazón. Y ojalá que aquí salgan un montón de Elizabeth. Que sepan saber verdaderamente que no importando si el marido le falló la fe allá adentro, ella siguió con su fe en alto. Que no le importó que a Zacarías lo dejaron mudo. A ella no le importó eso. Y así ya no de la gloria a Dios como quiera, como la mujer que era. Sostuvo a Zacarías hasta el último día. Hasta que le preguntaron a Zacarías, la cual ya, mi hermana Elizabeth, sabía hasta el nombre que le iban a poner. Lo vamos a llamar Juan. Y no se lo habían dicho todavía. Y le preguntaron a su marido: ¿Cuál es el nombre? Le escribió Juan. La gente se maravilló. Y ahí mismo habló. ¿Qué tal si tuviera una mujer resignosa ahí en ese lugar? ¿Qué tal si tuviera una mujer que no fuera de la misma calaña? Yo había obrado, hubiera tenido que escoger a otra persona para el ministerio y no ella. Tú eres agradecida por tener lo que eres. Sea que sea pastora, o sea que sea ministra, sea que sea la persona que está indicada, o sea que sea la persona indicada como este, ayuda idónea del ministro, tú eres como quieras favorecida por eso. Siéntete más que orgullosa por eso. Porque la mujer que es de tiempo completo en el Señor Jesucristo, hablando así, y la mujer que realmente le sirve a un ministro del Señor como tu marido, óigame, tú tienes tu recompensa. Quiere que el día que tú quieras pedir algo, no tienes que acudir a tu esposo para que lo haga. Tú lo puedes hacer porque tú eres muy amada allá arriba en los cielos así como le dijeron al mismo este, eh, eh, Daniel, Daniel ¿sabe qué? tú eres amadísimo aquí en el, y cualquiera se espera para venir a buscar tu mensaje quiere decir que tú también lo harás lo mismo cualquiera de ustedes cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes cualquiera de ustedes que realmente se ponga en la mano de Dios solamente tienen que hacer los pasos que hemos dicho aquí y tú dirás, pastor y si el hombre no me da buena vida tengo una respuesta para ti te la doy te la doy dásela tú a él o qué en contra de la palabra cuando dice no pague mal por mal no puede pagar mal por mal pues entonces págale bien y Dios te recompensa y como yo sé retendimiento aquí que está aquí, estoy hecho para preguntas. Hermana, te de una. Salud. Espérate espérate espérate, espérate, espérate, espérate, Me está, me está haciendo dos revoluciones ahora mismo. Espérate, que me está haciendo dos revoluciones bien importantes. No me, no me siga porque me sigue, pues, no te voy a de las dos partes que tú dijiste bien importantes ahí. Dijiste una, una de las partes. No me pueden obligar a seguirte. Es que no te está tratando de obligar a seguirte, número uno. Tú tienes que seguirlo. No es que te va a obligar, es que es tu responsabilidad de seguirlo. No es que voy a orar para que te ponga a ti en un ánimo para que tú seas la ayuda. No, no, es que tú tienes que ser la ayuda. Es un mandato de Dios, hija. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo ahora? Es un mandato. No, Abino no está diciendo a ti, eh, hey, ora la, para que para que esta mujer sea la ayuda la idónea de esta. No, ya tú te comprometiste a ser la ayuda idónea el día que te casaste. Automáticamente. Tú no eres ministra. Como dicen la gente, pues es ministro que se dice como quiera. La palabra es para los dos. Tú no eres ministro del Señor, pero es Él, suponiendo. Tú no tienes que ser ministro. Lo único que te pide el Señor es que sea la ayuda idónea del ministro. ¿Te conteste hija? Yo creo que sí. Ahora dime la otra pregunta. Sí, hermanita, es que, es que a veces nosotros no entendemos la, la ecuación de la palabra. Pero sí, tú tienes razón, pero hay personas que se portan mal, pero yo te tengo otra pregunta para el que se porta mal, pero ya dime la que tú tienes ahora. Exacto. Ministro. Esas cualidades. Es como dice Mateo 19. Dígalo así mismo a boca raja. Es como dice Mateo 19. ¿Qué dice Mateo 19? Hablando de qué, de la fornicación. ¿Qué dice ahí acerca de la mujer? ¿Qué dice bien claro? Dice simplemente esta parte. La última parte de Mateo 19 dice, hey, esto no es para todo el mundo. Hay quien nace en Eunuco y hay que lo hicieron en Eunuco. Y hay otros que se hicieron en Eunuco por el reino de los cielos. En otras palabras, hay quien nace con el miembro viril, nada. Y hay otros que lo hicieron por medio de esto. Hay quien se hace ministro y hay que lo hicieron ministro y hay un llamamiento de arriba que es el que nace ministro. Es el original. Entonces, para eso yo creo que como ayuda idónea debe entonces construir en tu casa y sentarte con él y decirle estas son las cualidades de un ministro, coge la palabra enséñasela para que él sepa qué son las cualidades de un ministro si no la hace no quiere decir que no lo va a seguir siendo idónea porque para eso tú estás siempre ahí ven que no sea en realidad un ministro o no tú estás para construir tu hogar como quieras porque ni modo que te va a divorciar por eso porque no hay divorcio ¿entiendes? pues entonces quiere decir que debe entonces tú hacer tu trabajo el tuyo el que tú te perteneces a ti para que entonces él se también beneficiado como esposo, y a la larga, Dios tendrá que hacer dos cosas: o lo salva o se lo llevan. Ahí sí, ¿verdad? ¿Eh? Una de las dos. Y después te va a poner triste, ¿verdad que sí? Me llevó mi marido, el que yo quería. ¿Ah? Después que dice que no es ministro. Pues entonces, tiene que aprender esa parte. Gózate ahora en la parte nuestra, si no eres tuya, sea otra persona. Pero en realidad, nosotros tenemos que aprender que hay un rol que nos pertenece a cada mujer y un rol que le pertenece al hombre yo lo voy a hacer aunque no sea el hombre adecuado, de todas maneras ya te casaste, ya lo hace adecuado, porque para eso está la palabra, porque si Dios en realidad no puede intervenir en tu marido, suponiendo que es el tuyo, no puede intervenir en tu marido, tú no podrás nunca arreglar los habas, entonces dobla rodilla, clama al Creador, sé justa y mientras tú seas justa, Dios obra, en mano de la justicia que si Dios traía contigo todo el tiempo ¿qué? Right. ¿alguien más quiere una pregunta? se la contesto no hay problema siempre y cuando Dios me la dé para dársela si no sé le digo no sé no, no se asuste no usé mi palabra usted sabe que no la usé usé la Biblia y no voy a usar mi palabra porque ese no es mi estilo tampoco solo voy a mencionar la palabra de Dios Mire, hermana, te digo, hermana, porque yo te conozco hace más de 20 años a ti. <ríe> Tantos años que la conozco a usted. Pero hay algo que tienen que aprender en lo que la Biblia nos habla a nosotros. En realidad, hay punto de vista hacia un lado y punto de vista hacia otro lado. Hay una escuela que dice no quieren las mujeres como pastora. La Biblia no habla nunca de mujeres como pastora. Ese es un punto de vista que hay ahí. Pero por otro lado, está donde la Biblia dice claramente que no hay judío ni griego, ni mujer ni hombre. Todos somos en Cristo uno solo. Tiene aquí la parte que si le desglosa, bien desglosado, te da cuenta que la mujer lo ejerce. Pablo en su en, en, en Pedro, le, en, en, en Efesio, Pablo dice dos cosas que te deja a ti como, como, como un poquito medio trulado. Porque te habla y dice, la mujer se salvará teniendo hijos. Pero más abajo dice, y la diaconiza y empieza a hablar de la, de la mujer como, como, como, como una ministro de Dios. ¿Entiende? Entonces tú dices, ¿en qué quedamos? Pero es cuando tú lees el contexto de dónde viene Pedro y lo que está hablando con, con esta gente, te das cuenta que es diferente. Y, y dicho sea de paso, ninguna persona en Israel gentil tenía la Sagrada Escritura. Nadie en Israel tenía la Sagrada Escritura. Recuerden ser bien claro que la, la Biblia solamente los judíos podían abrirla en el templo, los pergaminos, y solamente el Sanedrín se hacía cargo de ella. O sea, que nadie podía coger un pergamino de eso y menos gentil. Es sí, decir, que ningún gentil lo tenía. Pablo era que suplía todas las cosas para los gentiles con medio de la carta que él mandaba. Y le decía cómo debían conducirse y cómo hacían las cosas. Pero lo que le decía Corintio no se lo decía a Efesio, lo que decía Efesio no se le decía a Tito, lo que decía Tito no se lo decía a Timoteo. Es decir que cada uno de ellos tenían una diferencia de palabra, porque no le llegaba la misma palabra a ellos como aquel. Es decir que para que tú entiendas bien lo que tú estoy diciendo, pero había reglas de oro que sí son todas para todo el mundo. Había un regla de oro, y cuál es el libro romano. El libro romano era una regla completa que cortaba a todas las iglesias gentiles por igual. Que si cuando tú tienes el libro romano en la mano, te va a dar cuenta de muchas cosas. Te vas a dar cuenta del pelo, que lo que Pablo habla en Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15, te va a encontrar bien claro que el pelo que está hablando, por qué no querían pelo en las mujeres, cuál es el que estaba con el pelo ahí, por qué era que después más adelante dice es mejor que se lo deje crecer. Entonces te va a dar cuenta cuando escuche el libro romano. Ahora, en cuestión a esa parte, nosotros somos bipartidistas porque tenemos lo, lo que Dios dijo, que ya tú eras igual que yo al servicio de Dios. Ya no existe mujer, se paró. ya no existe hombre, ya no existe gentil, ya no existe judío, y no tienen ya el cargo de esto, no tienen los gentiles tampoco, todo tan a un solo, completo. Ahora, también está lo que Pablo le dice a ellos, que la mujer está en sujeción del marido y que no tiene que haber ni vos ni para eso. Pero solamente se lo dice a nuestra iglesia, que eso es lo que pasa. Solamente una sola iglesia, no a toda. Entonces, cuando tú vas a buscar esta parte, entonces tú tienes que decir, bueno, ¿cuál es mi postura? Simplemente la postura de cada persona, yo digo, mejor la parte más bonita del mundo es, si Dios te permite a ti como persona o como mujer, en realidad a llevar un ministerio y tú sabes que Dios, tú tienes la, la posibilidad dentro de ti de que el llamado que Dios te ha hecho la puerta que tú Dios te está abriendo y todas las cosas nadie te va a parar en ningún momento, va a seguir todo ahí, yo por eso yo no tengo que ver con lo que eh, quizás los libros de que las mujeres no, de que las mujeres sí, para mí todas, esa es mi opinión personal, no la opinión bíblica personal, es que nosotros tengamos todo varones, hembras, quien sea tiene un valor incalculable en Cristo Jesús y el valor incalculable es, es que si tú quieres eh, hacer lo que sea para el Señor siempre y cuando Dios te respalde en lo que está haciendo lo mismo va a pasar con cualquier varón en la misma forma vemos mujeres victoriosas actualmente vemos mujeres victoriosas anterior y vemos mujeres victoriosas en este tiempo también también vemos hombres fracasados de la misma forma que hay mujeres fracasadas o sea que todo depende en lo que tú quieras lograr con el Señor. Yo en sí, me en esa parte, yo simplemente di la parte personal mía, no la parte bíblica porque la Biblia está mixta en ese sentido y tú debes entonces elegir para ti lo que tú quieres. Yo te di lo que yo puedo porque yo digo, yo no estoy pecando en eso porque a mí el Señor me dice esto y a este le dice esto, pues yo cojo esta parte si yo quiero cogerla. También puedo irme también para esta parte, tampoco si tú quieres coger la otra parte pues Tampoco peca porque está tomando lo que está aquí también. O sea que cada quien creo que debe entonces ser personal el llamado de Dios a cada persona. Y si Dios lo hace, pues gloria a Dios. Se respalda, Dios lo va a respaldar como quiera. Así que Dios me lo bendiga a todos, te Dios les guarde. Eh, yo creo que ya es muy tarde, no sé para ustedes, no sé. Pero yo creo que hablé demasiado. <risa> yo soy muy yo soy muy peroso, hermano. Si yo veo que canso a alguien, yo me paro. Yo no sé, yo no puedo seguir cuando veo que yo canso a alguien. Y más cuando está llegando hasta ahorita, como que la sueña que se van todos to de lado, yo, yo, yo no puedo. Eh, es, es obvio. Por eso me gusta no, me gustan los convivios y yo predicar. Casi los ayunos no me gusta predicar. Porque los ayunos tienen una hambre que, se, que, que quieren traer un león. Entonces, por esa hambre están que abotezan, se duermen y hacen todo. Y es natural, ¿entiendes? por eso hay más razón, pero yo decimos de buscarlo más esencia para que no se me cansen mucho así que mejor sea que me vendeste aquí porque si no voy a dañar las cosas, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y a su nombre sea la gloria, Dios, gloria. alabanza a Cristo, amén bueno creo que llegamos al, a la hora, verdad que sí, era hasta las 3 amén vamos ahora aquí sin no, minutos. ¿no? <risa> vamos a estar puesto de pies Esperamos que se hayan gozado, que hayamos aprendido algo. Amén. Alabanza al Señor. Quiero recordarle que en abril estamos por allá por Harrisonburg. Amén. Eh, la primera semana. Tenemos cuatro conferencias. Amén. Y tenemos cuatro predicaciones. Le agradezco a, al grupo de evangelistas. Amén. Alabanza al Señor por el trabajo que han hecho. Y vamos a seguir buscando del Señor. Amén. Oramos, Padre Eterno, te adoramos, te glorificamos, ensalzamos, ensalzamos y bendecimos tu nombre. Te doy gracias en esta hora, Señor, por la enseñanza. Te doy gracias, Padre Celestial, por lo que aquí se ha discutido y lo que hemos aprendido. Te presentamos a nuestro hermano Fausto Mena y te pedimos, Señor, que le continúes bendiciendo para que él pueda seguir impartiendo lo que tú le has dado. Oramos, Señor, para despedirnos de este lugar, sabiendo que tu ángel acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Señor, nuevamente te presentamos a la hermana Ana, pidiéndote, Señor, que tenga una pronta recuperación. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra. Y el pueblo dice, y vuelve y dice, Dios le bendiga.